Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a mi canal de YouTube. Soy Cecilia de Billy y hoy comenzamos con el minicurso Transforma contenidos en clientes. A través de este minicurso te quiero enseñar cómo crear contenido de forma estratégica con una muy buena base de comunicación para que logres que todo ese contenido y todo ese tiempo que tú inviertes en crear contenido de valor se transforme en potenciales clientes, que logres seducir a tu perfil de cliente ideal. Hoy comenzaremos con este módulo 1, primero te voy a presentar el temario y luego ya comenzaremos con el contenido. Como te decía te voy a presentar el temario y en el módulo 1 vamos a hablar de comunicación digital. En el segundo módulo vamos a ver cómo comenzar ya a crear contenidos, en el tercer módulo vamos a ver cómo organizar la creación de contenidos y en el cuarto módulo vamos a hablar sobre métricas. Es importante comenzar con la comunicación digital porque es la base para lograr crear buen contenido. Luego tenemos que saber cómo vamos a crear ese contenido y cómo nos vamos a organizar. La organización es la clave y finalmente tenemos que saber cómo medir el éxito de los contenidos que hemos creado. Pero bueno, comencemos ya con el primer módulo en el que vamos a hablar de tu estrategia de comunicación digital. Es la parte más importante, es la base. Y quiero decirte que toda empresa necesita una estrategia de comunicación digital. ¿Qué es la comunicación digital? Es el plan conjunto que se centra en el desarrollo del impacto emocional de tu marca. Me gusta mucho esta definición porque creo que es muy, muy precisa. Es el plan porque toda comunicación digital, toda estrategia, tiene que estar bien planificada. Y es el plan conjunto porque... Todo lo que tú hagas, todo lo que tú comuniques a través de tus redes sociales, campañas de email marketing, página web, incluso en el cara a cara, está hablando y está comunicando por tu empresa. Y es, eso evidentemente influye emocionalmente en cómo te perciben, cómo perciben a tu marca. Entonces, te a te, diferencia de la competencia y le otorga a tu marca una identidad única. No hay otra marca igual, no hay otra persona que atienda igual a sus clientes que les hable igual no cada, un, cada marca cada persona es eh, y atiende a sus clientes de una forma comunica de una forma y llega al corazón de sus clientes de una o de otra forma por eso es importante que eh, tengas bien trabajada tu estrategia de comunicación digital que tengas un buen plan que tengas una buena base como te dije todo lo que estás haciendo en tu negocio, tanto online como offline, comunica. Por eso tenemos que trabajar bien en esta base y he querido empezar en este mini curso con esta lección, porque sin una buena estrategia de comunicación digital no vamos a ningún lado. No podremos crear buen contenido porque estamos empezando, como quien dice, la casa por el tejado. Ahora sí, ¿qué aspectos entran dentro de mi estrategia de comunicación digital? Tu presencia en redes sociales es parte de tu comunicación digital, sin lugar a dudas. Tu página web, por supuesto que también. Tus campañas de email marketing, esos newsletters que le estás enviando a tus clientes, también son parte de tu comunicación digital. Todo lo que estás haciendo de marketing de contenidos, todo el valor que estás aportando, tanto en acciones online como offline, también entran dentro de tu comunicación digital. Y las relaciones públicas, cómo estás atendiendo a tu cliente, si tienes una tienda, cómo ellos llegan y eren, eh, son atendidos, cómo los estás recibiendo, cómo está tu local. Si trabajas de forma online, qué tan rápido les contestas, si estás eh, atento a lo que ellos necesitan, cómo los atiendes, todo, todo habla sobre tu marca sobre tu empresa y está comunicando y es parte de tu estrategia de comunicación digital y debes trabajarlo. Ahora vamos a ver cómo diseñar esta estrategia de comunicación digital, cómo vamos a empezar. Te dije que es muy importante que construyamos bien esta base, que tengamos una base de comunicación digital muy sólida para luego sí comenzar a crear buen contenido y lograr todos los objetivos que queremos lograr con este minicurso que es transformar todo el tiempo que estamos invirtiendo en la creación de contenidos, todos esos contenidos de valor que les estamos brindando a nuestra audiencia, lograr transformarlo en potenciales clientes. Empecemos con esta estrategia de comunicación digital, empecemos a trazarla y a diseñarla. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que tenemos que realizar un análisis interno y externo de la marca. Tenemos que realizar una, identidad, una auditoría perdón, de la identidad digital y la huella en la red. ¿Qué es esto? Tenemos que eh, ver en qué lugares tenemos presencia, en redes sociales, qué es lo que hemos estado haciendo, eh, si tenemos una página web, en qué estado está, si hemos realizado campañas de email marketing, eh, en qué, qué, qué ha sucedido con eso, qué, qué contenido estamos compartiendo, si hace mucho tiempo que ya no se hace, si estamos creando algún otro tipo de, de contenido, como podría ser, por ejemplo, ¿por qué no?, un, un podcast, también ver qué es lo que se está haciendo. ¿Y cuál es nuestra huella en la, en la red? ¿Qué ha pasado con, con esas redes? ¿Se siguen trabajando? No, se están trabajando con estrategia, se están actualizando, han quedado olvidadas y nunca más las hemos actualizado. Hemos abierto perfiles en redes sociales y luego nos hemos dado cuenta que ahí no estaba nuestro cliente ideal y los hemos dejado abandonados. Todo eso está hablando de tu marca. Si has abierto, por ejemplo, eh, una cuenta de Twitter y luego te has cansado de... Eh, publicar y la has dejado ahí y ha quedado abandonada y la última publicación es del año 2005, cuando una persona te encuentra, encuentra esa cuenta de tu empresa, se da cuenta y duda, dice, ¿qué, qué ha pasado? ¿esta empresa seguirá abierta? No. Eh, ¿por qué no, ¿por qué no han actualizado más? Probablemente hayan cerrado o nunca más le han prestado atención a esta red. Esto es evidentemente un ejemplo, pero suele suceder y pasa muchas, muchas veces. Por eso es importante que realices esta auditoría, que veas en qué punto vas a partir, que veas qué es lo que hay y luego sí ya podrás tomar decisiones sobre qué se va a hacer. Sigamos con el siguiente paso que es definir objetivos claros, definir qué es lo que queremos lograr con nuestra marca. Tenemos que ser muy, muy, muy precisos. Aquí arriba te voy a dejar enlazado un vídeo en el que hablo sobre cómo definir objetivos correctamente, porque es importante que lo hagas bien, que esos objetivos sean bien claros, que sean medibles, que sean específicos, que estén encuadrados en el tiempo, que sean relevantes para tu marca. Si no, de nada servirá tener objetivos si son ambiguas. En tercer lugar, tenemos que definir el posicionamiento. ¿Cómo queremos que nos perciban como marca? ¿Cómo queremos que nos, eh, nuestro público nos identifique Queremos eh, posicionarnos como la marca más barata Queremos posicionarnos como eh, unos expertos Queremos posicionarnos como los más rápidos Bueno, todo ello lo tienes que definir Tienes que saber a quién vas para saber Y poder construir tu estrategia de comunicación digital Todo comunica Si tú dices que eres el mejor tienes que saber cómo vas a hacer y cómo vas a demostrar a través de los contenidos que vas a crear que realmente eres el mejor, que eres un experto en lo que dices. En cambio, si tú sabes que tu servicio es, es premium, sabes que no tienes que decir que eres el más barato de, del sector. En cambio, si quieres ir a una estrategia por precios, si sí sabes que tienes que apuntar a el público que simplemente mira el precio. Todo ello es muy, muy importante. Y este punto, sobre todo, definir posicionamiento es fundamental. Porque si no, no sabrás cómo transmitir a través de tus contenidos, de toda tu comunicación digital, cómo quieres que te perciban. Tienes que tener bien en claro cuál es ese posicionamiento para luego también poder definir de la mano esos objetivos que tú tienes con tu marca. Finalmente el cuarto paso es elegir cuáles van a ser los canales de comunicación, en qué medios vas a tener presencia, vas a estar en todas las redes sociales, tienes que analizar si realmente tiene sentido, ahí también ve a mirar cuáles son tus objetivos, en esos objetivos sabrás qué es lo que quieres lograr y en función de ello podrás elegir también los canales, también volviendo al posicionamiento, realmente tiene sentido estar por ejemplo en eh, Facebook, si tu cliente ideal no está ahí, tiene sentido esforzarte en querer eh, posicionarte en Instagram. Si tu cliente ideal está en LinkedIn, estás trabajando LinkedIn y o no lo estás haciendo y tu cliente está ahí, ¿por qué estás perdiendo esa oportunidad? Tu página web está preparada para convertir. ¿Qué estás haciendo? Ese es tu canal de comunicación fundamental. ¿Por qué no lo estás trabajando? ¿Por qué eh, no estás aprovechando ese potencial? Todo ello lo tienes que definir, tienes que identificar bien cuáles van a ser los canales de comunicación que vas a utilizar. Si tú eres un Community Manager, este punto es fundamental para tus clientes, para que sepas asesorarlos, para que sepas realizar bien ese análisis interno, externo de la marca que vas a gestionar y que puedas decirle al cliente, en función de tus objetivos, Vamos a definir cómo te vas a posicionar y en estos canales son en los que tú vas a poder realmente lograr todo eso que esperas con tu marca. Si tú eres un emprendedor, haz este trabajo, piensa en tus objetivos y define bien esos canales. No quieras estar en todas las redes sociales porque no tiene ningún tipo de sentido. Como te dije, crear contenido lleva mucho tiempo y tienes que poder monetizar ese tiempo. Elige solamente los canales a los que le vas a poder sacar partido. Sé estratégico, piensa de forma estratégica. Lo mismo si tú eres diseñador gráfico, estás ofreciéndole a tu cliente el servicio de piezas digitales y quieres también gestionarle sus redes sociales. Piensa de forma estratégica, haz un buen análisis, define los objetivos, ayuda a tu cliente en eh, definir cómo se quiere posicionar y elige correctamente cuáles van a ser los canales adecuados para esa marca para lograr todo lo que se proponga. Lo que se viene en el módulo 2 vamos a hablar sobre cómo empezar a crear contenidos. Ya tenemos una buena base de comunicación digital. Sabemos qué es lo que tenemos que hacer, tenemos que investigar bien a nuestra marca, tenemos que hacer ese análisis, tenemos que definir cómo queremos posicionarnos, tenemos que establecer nuestros objetivos y finalmente seleccionar los canales. Ese es el último paso. Tienes tarea. Espero que la puedas hacer para el próximo jueves, así no se te van atrasando las tareas. Y el próximo jueves vamos a ver en el módulo 2 cómo empezar a crear contenidos. Ya tenemos los canales, así que ahora llega el momento de nutrirlos, de aportar contenidos interesantes, contenidos de valor en esos canales que hemos seleccionado. Así que es lo que vamos a ver el próximo jueves. Te doy muchas, muchas, muchas gracias por haber visto este vídeo. espero que te haya gustado, que te haya sido útil. Aquí tienes mis redes sociales, me encuentras como birly.es, tanto en Instagram como en Facebook, me haría mucha ilusión que me, en un, eh, me saludes en otras redes sociales. También tienes mi página web que es birly.es, si quieres te puedes descargar mi guía, también hablo de comunicación digital, así que es un buen complemento para este módulo. Si tienes alguna duda, me encantaría que me escribas, me puedes enviar un correo, me puedes dejar un comentario aquí, siempre respondo muy rápidamente. Si quieres podemos conectar en LinkedIn que me encuentras como María Cecilia Ponce y espero que te suscribas a mi canal que me daría mucha, mucha ilusión tenerte dentro de mi comunidad en YouTube. El próximo jueves se viene el módulo 2 de este minicurso Transforma contenidos en clientes. Te espero.